Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Bueno, me dijeron que si yo pongo dos wards y lo oscuro, debería aparecer Papanel. Este Papá Noel está hecho mierda igual. ¿Qué? Hola Papá este año no fui tóxico, ni tampoco usé Loki. ¿No tendrás mi regalo de Navidad? Parece ser que no estás en la lista de jugadores buenos, así que no te daré ni mierda. Iba a dar 1500 gemas. Como tengo 1500 gemas, las voy a tener que sortear. Como Papá Noel no me quiere dar las gemas, las va a sortear. Para participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y tampoco se te olvide suscribirte al canal de Diamond Tournament. Y seguir a la página de Comunidad Smite LA. Obviamente los links a donde tienen que ir a suscribirse y seguirnos van a estar en la descripción. ¡Faltó lo más importante! El sorteo se va a hacer el 28 de diciembre. Así puede participar hasta tu vecino que ni siquiera tiene computadora. Mucha suerte a todos. Y les deseo Feliz Navidad.